Todos se resumieron en te amo. Me hiciste mierda, boludo. Afirme que me hiciste mierda. Pero. Lograste hacerme mierda porque me reenamoré de vos acá Firme que por vos daba todo, todo, todo, todo. Me importaba más tu bienestar que el mío. Quería que estuvieras bien a toda costa. Tú eras la única persona que me enamoré. Tu perfume mami, sé que siempre la cago, soy un humano, Shouty. Aunque en la cama te hice sentir una diosa, sé que de nada sirve si después en la vida te hice sufrir. Yo acepto mis defectos, en efecto, yo no soy perfecto, solo soy distinto al resto. Seamos honestos, todo cambió para ti, tenían razón tus amigas, tenías que alejarte de mí. Sé muy bien que lo fui todo para vos, y ojalá que todo pueda ser distinto en el futuro. Te Mejor beba lo juro, porque amo tu sonrisa, tu caminar y tu culo. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado que todo hubiera sido diferente. Ahora en un momento, capaz se nos pueda dar a no saber. Pero. Todo. Me hubiera empleado de cosas lindas. Y no me arrepiento de nada cada momento fue único por más malo o bueno que haya sido Si pienso en vos pienso en las cosas buenas La salida, los almuerzos y la cena Te de puedo hacer el amor como el loco Que te pusiera mi remera Mami qué linda esa condena Verte puesta con mi cadena Yo fui el culpable de hacerte llorar mil penas Porque ahora corté la venas No vayas más Si me extrañas Siempre hay un lugar para ti en mi cama para escucharte de la noche a la mañana Voy a verte, baby, si tienes ganas Y... La verdad es que te agradezco por haberme hecho... Qué sé yo... Por haberme... Hecho sentir enamorada, sacás más que no haya sido muy sano estaba enamorado y fue lindo sentir amor. Saber lo que es amar fue muy lindo. Porque obvio, vieron cosas lindas y por eso es que te sigo amando. Porque firme que con la pureza que te da a vos, no, no me amé a nadie.